Conoce a Juan. Él es un artesano. Recientemente descubrió lo que podía hacer en los medios digitales y decidió dar a conocer sus productos en Internet. Buscando la forma de lograr su objetivo, encontró los tutoriales. Numeral Artesano Digital en YouTube. Y así entendió que existen muchas estrategias para lograr crear una cuenta de correo electrónico, producir y editar fotografías o videos, abrir cuentas en redes sociales o desarrollar un catálogo de productos. Ahora Juan utiliza diferentes herramientas digitales. Aprendió a producir sus propias fotografías. Sus redes sociales atraen a más personas. Y cada día aumentan sus seguidores. Está claro que fue una gran decisión. Dio a conocer su oficio y obtuvo grandes beneficios. Ahora la gente habla de él en Internet. ¿Quieres lo mismo? Revisa los tutoriales, identifica tus necesidades y ponte manos a la obra. Desarrolla contenido llamativo. Presenta tu trabajo de manera innovadora. Hazte visible frente a clientes potenciales y crea una comunidad alrededor de tus productos. Mira lo que tus seguidores dirían. ¿Qué estás esperando? Entra ya a www.artesaníasdecolombia.com.co www.artesaníasdecolombia.tv Numeral Artesano Digital